Oye. Estamos de vuelta. A los monchos. Campito Studio. Maxi Beach 2022. Don familia por no hacer como coarga biblia Mi cora si no mejora quemará la Biblia Y siempre me callé por miedo ahora el miedo se arriba. Callé sin verlo lo sentía entre lo veo y lo perdía Y le hago credo porque sigue siendo poesía Y pego trago si se sigue se consigue qué ironía Y miedo por miedo de más miedo que tenía Todo claro pero claro por enredo se caía Metía entre dos tormenta menta que vivía Ahora se lamenta no le renta comentar, lo sentía Se va noche y día, sabía lo que pasaría Sin brújula perder el norte siempre ayudaría. Como Drácula su película ser dramática No calcula aún sabiendo que todo es matemática Sin estudios pero en suburbios es catedrática En el barro viendo turbio el guarro coge práctica se equivoca, se la suda, pero se preocupa Cachorro en boca, boca muda, hace que nos ocupa En su mente ocupa, pasar de mí, me mira con lupa Dejo hueco, oro y hueco, no volveré a su ruta Oigo voces que me llaman por mi nombre, ciudad feroces se queman en llamas pa' salir de pobres. El hombre calla de niño, le hicieron mal el molde. Sin agallas falla cuando? Por no tener un donde. Y con el don de recordar que no me siga amando. Al borde de ese acorde me acordé y me estoy matando. Corté la cicatriz pa' volver a ver la herida sangrando. Sufrir por estreno, ser feliz me está ahogando. Esto no es Dan, si sigue ella lo hace guarro. Coge la botella al puerco disfrutando en el barro saber la ruta hace que corra con su carro Que borra los problemas pero empalma los cigarros yo. Ayer iba a matarme y me paró mi mollo Ahora pienso en luchar y me en yo, Mi manito ya se fue pero yo no Mi vida iba por él por eso me emociono Estamos jugando a bolos, suelo lleno de hoyos Yo haciendo home round sin apoyo Yuyo yo me desmayo pero tan del todo Destruye todo lo fallos, el responso en los Yo yo un baile sin música lo bailan muy pocos Mi perra sorda huele y lo ve por los ojos y siempre alertas únicas me sacan los monstruos Mi guerra duele por ver mi fe en su rostro Que me hizo entender que si hay mal me coso Si va mal da igual, nada material es valioso Y siempre tal cual, sin plan improvisar a trozo. El resultado final, un animal hermoso A veces la manía la quitas y coges pronto Crees que te precipitas y por listo eres tonto Si Dios muere y resucita a Cristo le respondo Que duele verme cada día llegar más hondo y como cabras sacando peras de este olmo Que sobran las palabras cuando el destino es sordo ¿Para qué seguir caminos, el mundo es redondo al infierno sigue en llamas por mucho que lo adore Venir queriendo pagas, aprendiendo a no sentir la llaga Te jodido cuando haga lo que hagas, estás perdido Cuando pagas porque tragas, porque nada has entendido Y lloros de almohadas no paran porque nunca olvido Y aquí sigo, no pasa nada, llevo en la espalda tus tiros Sigo en la atacada por las veces que te pienso y te miro Por las veces que te pienso, que te quiero y te maldigo Mentelada, la moral tocada por cupido y me enrollo por lo lloro y fallo por orgullo. Que tú no eres mía, pero yo sigo siendo tuyo. Que yo no mermo del recuerdo, nunca huyo. Pero enfermo porque tu voz, la de los murmullos. Y si le hago caso, me destruyo, paso y me diluyo. Y destribillo una patrulla, yo de fondo huyo. El lobo huya, va a la suya, pero con lo suyo. Aguanto puya sin ayuda, aún si lo marcullo.